Buenas, buenas, una entrada triunfal, ha llegado el médico, estamos, estábamos esperando el médico. Así que a ustedes les gusta el futsal, así que estaban diciendo, che, ¿por dónde se juega futsal? ¿Y por dónde va a estar? Por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Buenas noches queridos amigos y amigas del futsal. Estamos acá en otra noche de las nuestras, una noche mágica para aquellos que somos fanáticos del futsal. ...con música de fondo, con trompetas, con todo... ...acá desde el microestadio municipal... ...siempre lindo, siempre hermoso, siempre iluminado... ...siempre bien cuidado... ...acá en Avenida Pedro Díaz, 1550... ...vamos a recibir a nuestro querido Triangulito ...que va a jugar con JJ Urquiza... ...estuvimos esperando, está todo, están los jueces... ...están las pelotas, están los asientos, están los técnicos... ...está el público, están las banderas colgadas está la foto de Dios allá enfrente de Diego Armando Maradona allá que lo vemos que haces Dieguito ¿Cómo estás Dieguito que estás en los cielos aunque en realidad estás entre nosotros porque como alguien dijo sos el más terrenal de todos los dioses que hemos tenido queridísimo Diego Armando Maradona y ahí alcanza y arrancó Dylan desde atrás Vamos a ver qué se suscita. Esperemos ver, como siempre, como estamos viendo últimamente. Muy buenos partidos de Futsal. Ayer estuvimos, ayer domingo a la tarde estuvimos acá, viendo handball. Bueno, con la pelota Urquiza. Arrimándose sobre el área del triangulito los primeros minutos. primeros segundos del partido. Ni un minuto pasó. Hace un corte. Sale el mono. Muy bien, le corta toda las jugada, Se va afuera. Y la pelota es para JJ Urquiza. Ahí sale Chile a marcar. Muy bien Julián. La domina Julián. Está viendo qué hace. La tira con el zurdo. El zurdo la pierde. La vuelve a dominar Urquiza que juega hacia atrás. Intentan acomodar. Acá llevando Federico. Qué trabajo Federico. Llegó el médico. Finalmente saluda a la gente. Fede, mientras yo muestro, pega en el pecho de... Detate. Detate. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en la segunda fecha de lo que es la zona de permanencia. Como dijimos, Urlingan ganó el primer partido a Juvencia. Y hoy juega la segunda fecha también de local acá en el microestadio de Urlingan, lo que es nuestra casa. Y ya estuvimos saludando y ya le dijimos que está todo lo que faltaba. El médico, la entrada triunfal del médico. El médico de Urlingan con camiseta verde, perfecto. Llegó, perfecto. El, llegó el médico y arrancó. Ahí uh, arrancó. Yo ya había prendido la cámara, y la había dejado y iba llegando gente. Se iba gente como quien entra a un teatro. Estamos con, este... con el zurdo, con combina, con Tate y con Chili. Hace la individual Tate. Llegaba sí, a Chili, es... corner corner primer corner para el triangulito. Y le podemos decir que es el teatro del futsal. Sí. <ríe> Así como está el teatro de Liniers. Este es el teatro del futsal, señor. Lugar cómodo, pega, de vuelta, rebota, pelota, para el triangulito nuevamente. Sí, ahí está el zurdo con la pelota que lo va a ejecutar desde el ángulo derecho de la cancha. Tira, Julián le pega, rebota y se va afuera y sigue, pelota en posesión del local. Exacto, exacto. Remate de Julián, que ahora va a intentar de vuelta. La tiene el chile, ¿no? Sí. El chile está con la camiseta número 12, acá lo vemos a Julián. Con el 8 lo vemos atate con el 7 que toma la pelota. La abre de vuelta con el Chili. La está tirando, tiró, tiró el Chili. Intentó, se la cortaron. Lo va a cortar Julián. Julián lo marca, lo corta. Está con el zurdo. Son muchos. Va a intentar al arco. Desde ahí la pelota pega afuera. Y no pasó nada. En el arco el mono. Y volvió al banco de suplente que está ahí, que lo tenemos. Está Matías Barrios. Y está la muralla Barrios y está el mono, está el zurdo y está Julián que sale con la pelota. Vuelve con el zurdo. El zurdo mira, la, la pica por arriba. La pelota se va afuera. Lo que intentó estuvo bueno. Buscaba que uno de sus compañeros hiciera un pique largo para intentar bajar luego la pelota. Pero no fue así. Ahora sale JJ Urquiza con la pelota intentando esta... Muy atrás para lo que es habitualmente el triangulito. Acá está Tate. Intentan abrir, lo cortan. Ahí va Chile lo aprieta y la pelota se le va. La cuestión es que se aleja la pelota totalmente del área de riesgo. El triangulito y JJ tiene que arrancar todo otra vez. Vinimos a transmitir JJ también con Urlingan, por lo que fue... Eh, el campeonato uh -huh. y ganó Burlingame 2 a 0 partido trabado no Muy y trabado. seguramente esto también va a ser un partido trabado son partidos trabados pero en el sentido del juego no porque haya falta ni nada por el estilo sale el mono con la pelota se la corta el 15 la tira afuera pero es pelota para el Chiri que va a salir en el lateral en ataque después le habla, le está pidiendo distancia siempre con esa actitud de, de educación de los, de los jueces... ...el tate le pega con todo, la pelota se va afuera y se va afuera... ...sí señor, nuevamente pelota para el local... ...que la va a tomar el zurdo... Este partido también es auspiciado por SIF... ...otra vez por SIF... Esta, esta, claro, este partido es auspiciado por SIF... ...así que vos tenés un club de Futsal ...y querés tener las pelotas limpias... Estoy siendo pelota de futsal, no se vaya a querer cualquier cosa. Entonces lustra tus pelotas, las pelotas de tu club. Ilustra las pelotas con cierta cara brillante. Y te van a decir, che, con estas sí se pueden jugar. Queda de no como que el otro club primera. que tiene todas las pelotas ya. sucias. Mientras tanto, en mitad de cancha toca JJ. Muy bien. Bien la marca del zurdo. La marca? La marca el zurdo, poder el poder capitán el, el capitán de la primera, es el zurdo. El zurdo, capitán de la primera, lo felicitamos. Y Entra ahora Ario. Dylan. Dylan, Dylan. Una Ario más ahí. le dice Pipo a Chili. Y ahora estamos con, con Vina. Con Ario. Con Dylan, Dylan. Ario te saca, Ario, Ario te saca te arriba como si fueras una vaca. Te tira para el costado. Viste, y ahora viene entra Homero con Reco el número Vallo. 10 ahí está ya Homero acá la tiene la pelota Dylan gran jugador, Ario la recibe se la va a pasar a Homero ¿no? se la pasa al mono, el mono la cruza se la devuelve a Ario, Ario la pica buscando un jugador al vacío pero no hay nadie pelota de JJ que sale con su arquero desde el fondo están ya transitando la mitad de la cancha están avanzando y ahí entre Chile. El chile lo ayuda a pararse entre el chile y. Y a Homero. Y nosotros nos divertimos de paso mientras transmitimos y venimos acá toda esta cosa. Que hacemos una distribución en forma gratuita para todos ustedes y que nos encanta. Así que quería ver futsal. Así que estamos como locos. Y llama la gente también, la gente de JJ, preguntando, ¿che van a atrás? Obvio que vamos a transmitirlo. Estamos en nuestra casa y además. Hoy pintó para transmitir. Y hay transmisión también de JJ enfrente. Hay en transmisión frente. allá enfrente también de JJ Urquiza. Por suerte está bueno que todos los equipos ayuden a la promoción de esta actividad tan, pero tan linda, que es el futsal, porque acá nadie tiene la vacatada. Jugada nadie. preparada de JJ. Todo esto es lateral que se hace con Dylan allá. Y van 16, toca para y sale. sale y faltan burlename. 16, 16, 16 minutos y 16 segundos la tiene Homero. Homero la pasa con Dylan. Dylan, gran jugador y va a volver. Y vuelve con Homero. Homero intenta poner el físico, la pierde la pelota, sigue marcando, rebota. Ahí la tiene Pipo, que es la lucha, Pipo, que es la lucha sigue insistiendo. Pipo, está en el área, está Dylan, que lo empuja y lo provoca que la pelota se vaya afuera y le corta toda la jugada. Y claro, está jugando el equipo del barrio, está jugando en triangulito, sí señores, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, casi nada. La tiene Dilan la pelota, gran jugador, va a buscarlo, va a buscarlo. Vamos Dilan, va vamos Dylan, vamos Dilan. Aguanta, aguanta, aguanta, va a jugar para atrás. Juega con el mono, el mono distribuye, viene, viene, viene el mono. El mono, el mono que el mono, va, el el mono mono, va, el mono va, eh. El mono, tira. Bien, bien, la bien, la bien buscaba, lo buscaba. buscado. Lo ha buscado Homero. El Muy mono bien. vuelve al arco, cosa que nos deja tranquilos y la pelota está en posesión de Homero. El árbitro primero. Primero el árbitro, el árbitro le dice: Toma, y le agarra a Ario. Ario se la pasa a Dylan. Dylan va a avanzar, le va a hacer, pero va a volver loco, ¿eh? Sí, la tiene con Ario, vuelta, dale, la aleja para allá. Con Ario, Ario distribuye con Pipo, y Pipo se la va a pasar, la vuelve con Dylan. No, da media vuelta Pipo, la da a volver con Dylan. Dylan, con Ario, digo, con Romero, con y se va, y agarra así la pared, Pipo, muy bien. Muy bien, se la muestra, la pizza, la masa, se la lleva para la casa, se la toma, se la va a ir a Villan. No, los engañó muy bien, muy bien, ay, ay, ay, ay, ay. Bien, recupera Vilan, bien, bien, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien pensado. Y se escapa por la suya. Es pelota de posesión de Urlingam. Ahí está, yo, sentado. Muy buen árbitro para este partido, en general en todos los partidos. ¿Qué pasa, Fede? ¿Qué manda? ¿Qué dicen? ¿Qué, qué, qué sucede? No, gladi, ¿Está... Gladi. Ah, ¿Cómo está? bien, bien. ¿Está bien? Bien, bien? A ver, Ario, ¿qué hace con la pelota? pero lo que pasa, está Ario, está Homero está Pipo, Yo le pega un pelotazo. La pelota se va afuera. Y es saque de banda para la visita para JJ Urquiza. Bienvenidos a todos, los la gente de JJ Urquiza que está viendo esta transmisión, les mandamos un fuerte abrazo, porque sabemos que disfrutan de esto. Más allá de los colores, es el futsal el que nos atrapa a todos. Sigue sí, de largo muy bien el mono presente Ahí justo mirando la pelota Y en un tiempo toma Ahí la saca Ario Ario con Pipo Ario Pipo, pipo, pipo mira toma ahí, Cubriendo la espalda con Ario, con, con Dylan Con Dylan, hace la Dylan, personal Dylan, Dylan me, me parece palo, eh. No, no, la larga de vuelta con Ario Ario lo está mirando de vuelta A Dylan, Dylan, Ario Ario, Homero, falta, falta Tiro libre para Burlingame. Y sí señores, era falta, falta y falta en altada. Y el viernes juegan Uruguay y Argentina y juegan en dónde? En el campeón del siglo y van bueno, a juegan en la cancha de Peñarol. <coughs> a ver qué pasa. Y pasa lo que pasa siempre. Te rompemos el.. <risa> Vamos a ver, nene, eh. Porque hay pelea, hay, hay grieta en casa, hay grieta en casa. El triangulito vuelve a jugar el lunes de visitante con la Madrid. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, mientras tanto, calle, primero primero verlo. hay que, ganar, bien, hay, que ganar bien, primero hay que ganar acá. Primero hay que ganar acá y después hablamos de la Madrid. Primero que entre uno. Primero el primer gol y te voy a decir, no, porque te merece... No, tenemos trompetas goles, ahora, ahora tenemos trompetas. Hay trompetas, hay trompetas, hay de todo, un poco muy buena cantidad de público. La trompeta venido, fue auspiciada por la hora de Burlingame. La trompeta ha sido auspiciada por Riedmar, comiste la galletita Riedmar, sí, no me traje ni un solo paquete. Pues la verdad, pido disculpas, me lo comí en casa, durante la tarde no podía más con las pepas, y dije ay, no, digo no, que tengo que llevar, aguantarme de comerlas, porque no, tenés que llevarlas para el partido para mostrarlas. mira cómo en casa, chao. ¿Qué se le va a hacer? Después le pediré disculpa al dueño y le diré, bueno, dame otro paquete más de, de la Pepa o de las Pepa choco, o de, choc, o de, de esa, esa chip, que están buenísimas, loco. Qué buena galleta que son. A ver qué hace, si a la se le va le va y vuelta, porque acá la posesión de la pelota es importantísima cuando vos estás jugando, bueno, cualquier deporte, ¿no? Pero acá en el futsal donde es todo tan rápido, todo tan vertiginoso, que casi parece básquet jugado con las piernas. De la velocidad, ahí lo tiene Tate, está Tate, está Julián Combina ¡Buena pelota! Tire, tire. Ahí está. Ah, media vuelta, Chile, tira. La pelota se va apenas un metro desviado del palo izquierdo. De JJ Urquiza. Salen desde atrás de vuelta a la visita. Arriba, nada a mitad de la cancha que lo está esperando el Chile, lo está esperando Julián. Van a tener buscar por otro lado, intentar picarla. El Chile lo persigue, lo molesta. Sí, sí, lo sí, mismo apretalo, el zurdo, no se quedan apretalo. con la pelota, muy bien. Ahí está, bien. La cuestión es esa, la cuestión es la marca alta. Bien, bien, bien. cuidado, ahí bien, la saca, Chile, mirá, mirá, mirá, mirá, Chile aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. La larga, la, la, la Julián. ¡Oh! Impresionante, nos gusta, juega bien. Juega muy bien, juega muy lindo el triangulito. Le están hablando con el Chile. Chile la pregunta que yo siempre hago, ¿en qué cuadros no jugó el Chili? ¿Eh? Hagan, hagan, vamos a hacer un concurso, vamos a sortear Hagan algo. sus apuestas. Hagan sus apuestas, digan, "Mira, no jugó en tal y tal. Bueno, sale, burlen, sale JJ desde abajo. Burlegan espera a mitad de cancha. Eso, a ver si transmitís un poco, y me deja descansar un poquito a mí. Dale, con el cancha. Tate, con, jul, con Chili. Pelota, nada, listo, dejala pasar, saque arco. Salimos con el mono. Estamos con Juan Cruz Freijo, el nuevo DT del Triángulo Bueno, cuenta, arquero cuenta. de Braica. Arquero de Braica. Ahí la tiene el Chiri con la pelota, está corriendo de vuelta con el, con el zurdo El zurdo está mirando mirándolo, Julián Julián lo está mirando, lo acompaña Pero elige al el Chiri que la aguanta, la tira para atrás de taco ¡Oh! ¡Falta! Otra falta, otro tiro libre Una falta sobre Tate Seguí, seguí sumando pelota falta, JJ Pelota en posesión Tercera falta de JJ Y estamos exactamente a 12 minutos 20 segundos la pelota está allá atrás al fondo de todo Habrá que mandar algún gurisito, algún botija, dijo uno, a buscar la pelota. Allá va uno, me parece. Sí, sí, allá va un chico del triángulo, se va a meter debajo de las escalinatas a buscar la pelota. Bueno, buscame sí, la vamos. pelota, por Ahí favor. está, está Julián con la pelota, está Ario acá mirando, está el Tate también, está Chile, vamos a ver qué pasa. Viene al medio y viene bombazo. ¡Oh! ¡De vuelta! Sí, sí, sí, no importa, no importa. Bien, la tiene Ario. Bien, ya. ¡Ahí está Ario! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay. ay se bien, dio con la cabeza cachó. todo. ¿Y el arquero? ¿El arquero? ¡Eh! Puede eh, parece que eh, la agarró eh, por el, el área, que parece, Estás en el borde, estabas caminando por la cornisa. No importa. Seguimos, vamos arriba, seguimos. ¿Cuál es el futsal que es lo que nos gusta? Y estamos ahí, está marcando Julián. No, es el zurdo, no, es Julián, le tira, le tira. Julián, ahí Julián, está. Julián. Está Julián y el Chile. También acá está Tate, que se les arrima, no los dejan en paz. Ahí está Julián de vuelta con el Chili. Se liberan de vuelta. Acá está el zurdo y está Julián y la pelota falla, porque esa presión sirve y provoca errores. En el equipo rival, que salen hacia atrás con el zurdo, está el mono detrás de él, esperando por cualquier cosa, está el tate, no, le eligen al chili que hace el aguante, que sigue con la pelota. Bien, chili toca toca atrás, ahí está, bien, atrás con, con anda Julián, así la voz, hace la personal, sí. la personal, ahí está, hace que ahí. intenta que pique, lo toca, Chile, bien, si falta. bien, bien, corta la jugada, muy bien. Muy bien el Chile aguantando, aguantando la pelota, aguantando las jugadas, sosteniendo y luego cortando las jugadas. Entra y sale, entra y sale el Chile, nos parece muy bien. Acá está el Chile, está el Tate, van por el otro lado que va el zurdo y la pelota se va afuera. Cara, un corner JJ, primer corner, ¿no? Para ellos. No, ese el corner 633,23. Si no lo creen, bueno, el coma es porque, qué sé yo, tenemos una diferencia de precio. La, de forma. Está bien. Ojo, el remate pega en el zurdo por suerte. Y acá aparece el otro. Apareció y dijo. Diga de vuelta, tiro media distancia, pero está de mierda. Sí, chile. chile sí, chile, sí, chile. Se la Ahí va, sentate, aprieta y va a tener que venirse el zurdo encima. El zurdo contate, los dos, de ahí no sale, tiene que abrirla. Lo obliga el Chili de vuelta. Está más peleado presiones. este sí, partido. Está ¿no? lindo, está lindo, pero está, está muy lindo. Busca la media vuelta, pero no le sale. Se le le va. la pelota, se, se va afuera. Se le va, muy bien. ¡Ahora, dale! El mono. ¡Dale, Chile, Chile dale. El Chili, dale! ¡Bien! Ah, ¡Bien! La presión genera fallas. Y las fallas por ahora son todas a favor del local. Ahí está hablando el técnico. El Tate con la pelota va a hacer el saque. Acá está Pipo. No, Pipo. Pipo le de... mete un piandazo. La pelota de rebote sale de vuelta. Es pelota del triángulo que ahora sí el Tate. Está Pipo, está el Tate. Está Julián, está el zurdo. Acá va a jugar con el zurdo. Va a jugar con el zurdo. Sí, señor. Habla con... De vuelta... De vuelta con Tate. De vuelta con el sur. No, con Julián. Julián. Oh, oh, bien. Lo importante es el tiro de media distancia que siempre reclamamos nosotros. Es muy importante. ¿Y vos qué decís, Fede? ¿Cómo ves el partido? El partido es ahora todo del local. El visitante lo que hace es tener la pelota en mitad de cancha. Buscar al pivot, en ese caso, para que la aguante. Ahí está. Pero lo tiene controlado Burlingame el partido por ahora, eso es lo que está sucediendo y esa es la palabra de Federico lo que tú estás escrito, así que querías ver futsal y, y está parejo y lo estás viendo a través del streaming de Facebook por la hora de Urlingan Deportes y por dónde, si no por dónde, si no completo y en directo por dónde, decime ataca la visita Intenta de vuelta. ¿Vale, Julián, que intenta se... de vuelta. está buscando la falta, pero le cortan la jugada. Saca afuera. Es lateral para JJ Urquiza. Que intenta, intenta. Muy buen partido futsal. Están jugando. Con pelotazo Sí, Julián, sí, Julián, sí, Julián. Ahí. Julián, sí, Julián. Ah. Necesita, falta. 9 minutos 51 para terminar este primer tiempo y en faltas el local tiene dos y la visita tiene tres sale JJ desde atrás y vemos qué es lo que plantea para esto que nosotros decimos que un partido es una historia en desarrollo que estás viendo cómo va sucediendo qué va pasando ahí están peleando Ario ahí sale Homero Homero y Pipo le salen con la marca alta sale Homero sale a molestar y lo mismo hace Ario. Y no lo deja pasar y la pelota se va afuera y le corta la jugada. Muy bien. Y, y encima la pelota la recupera el este triangulito. contanos Recupera la pelota el triangulito. Juega con Dylan. Ario juega con Dylan. Ahora esta me gusta. ¿eh? Viene con, viene con Homero. Homero con Pipo. Está atacando Urlingan. A Pipo se le va. Lateral para JJ lateral para JJ y el banco de Urling una de las características que está teniendo que se mueve mucho, sí. Hay mucho movimiento constante de a dos, de a tres jugadores, ahora lo tenemos a Pipo acá, adelante lo tenemos a Homero en la punta y a Dylan sobre este lado. Ese es el truco, salió a molestar con Dylan, que lo están a apretar y se está jugando en el campo de ellos la pelota Se sobrepique y toda del mono el mono se la da a Homero Homero se la deja a Ario Ario a Dylan. se intenta de picar hay que recuperarla Dylan la recupera, la pelota se le va afuera y es lateral de la visita gracias a todos los que nos están viendo a todos y a todas Esperemos que lo estén pasando bien, que lo estén pasando lindo, que lo estén pasando en familia, que se están divirtiendo. Mirá, mirá, bien, mirá, mirá, mirá. ¡Ay, no! Ay. El arquero con Patiabó, su vida, con tiempo. Partido entretenidísimo. Muy bien el mono. Muy bien el Mono, atento, atentísimo. Pero algo les dice a sus chicos, a sus defensas. Pero él estuvo atento, sacó la pelota con sus manos. dio rebote hacia el corner. Muy buena tajada del Mono, que intentan de vuelta. Y va con Pipo, que da rebote. La pelota no se fue, está en discusión. Y la captura de Dylan. Y la perdió por una puntita. Bien. bien. Muy bien, bien, muy bien, Dylan Dylan bajó de vuelta, lo persiguió para quitarle la pelota y sacarla hacia afuera. Decir, ¿tiene que allá allá tenés para abrir, creo. ¿Acá? Allá, aquella, si no. Aquella está abierta. Ah, está ahí. Atrás. Allá es por donde entrenaron los jugadores, mientras la salida a la terraza. Y ahora yo pido, pido que me abran acá, no tengo poder. Yo. ¿Qué ah, ¿Qué esto, esto, esto, esto, ah, tanto ahí ya tiene? ¿Quién la tiene? Julián. ¿Y quién está en el arco? El mono. ¿Y quién volvió a entrar? El zurdo. Que la recibe? Ya la pelota que se la devuelve a, a Julián. que la pica? Para Chile. Ellos no anticipan. Ojo, cuidado, muchachos. Entró Solalinde. Entró Solalinde. Tira, medio distancia de vuelta. El mono. Muy bien, lo aplaudimos. Atento el mono en un tiempo. ...está muy atento a todo lo que está pasando en la cancha... ...lo felicitamos al Mono. Aparte, todo esto también lo hace que él preste más atención... ...porque ya, sí, se, se, ya se da cuenta que es un equipo que le gusta el tiro de media Bueno, a comparación ¿no? del partido que vinimos vale. a transmitir de JJ con Urlingan... ...JJ era un equipo que esperaba en mitad de cancha y no atacaba. Ahora, ahora, ahora como, como estamos en zona de permanencia tiene que salir a atacar tanto ellos como nosotros ¿no? ellos como todos nosotros como todo equipo que necesita todos necesitan ganar en este momento así que hay que salir a buscar el partido claro. es decir, ser amarrete en esta situación de que vos estás en necesidad de ganar, ganar se le, va, se le va no tiene mucho sentido hay que poner toda la carne del asador y después, bueno, después se verá qué pasa Sacó mal. Sacó mal Solalinde. Lateral para JJ. Ahora ¿Qué ha sido, la pelota estaría en movimiento. La pelota un... está en movimiento, sí. para... La pelota para salir tiene estar totalmente quieta. Listo, se fue. Se fue el lateral para JJ. Va a jugar hacia atrás. Quedan 7 minutos del cuatro. primer tiempo. Ojo, que está muy solo. Bien. Bien, el Chili salió y lo cortó. Lo, le cortó el remate, se la cortó y la pelota se fue. El lateral de vuelta sigue con la pelota en estos últimos momentos. JJ. Vuelven a tirar al arco desde la distancia donde puedan. Tienen que probar. Por suerte en esta la tiraron afuera. En general el mono está atento. Sale con el zurdo. El zurdo la pica a ver, mirá, mirá, mirá sí, sí, sí, sí. se queda Julián? Julián trata de buscar ah, ángulo bien Julián, bien, lo intentó paró la pelota, lo hizo seguir de largo al defensor pero la pelota cuando la tiró se fue sobre el palo izquierdo del arquero, allá está Rama agarrándose la cabeza está sentado, allá en la punta de la escalera mirá. allá se fue a comer un pancho y una coca ahí sale el zurdo la cruza de vuelta, la corta bien van a buscar la pelota que ya se fue Ahí es lindo el futsal, ¿eh? Necesitamos este... Ahí está. ¿Quién nos va a buscar? Julián. Julián con el zurdo. El zurdo con Iván. Iván. Ojo, Iván se queda, espera, aguanta muy bien el mono. El mono muy presente, muy despierto. Muy bien el partido, con el pie derecho, tira y saca. Ojo. No, muy bien el mono. Ojo, el arco está descubierto. Bien bien, falta, falta, tremenda falta, sobre el zurdo tremenda falta sobre el zurdo, faltan 5 minutos 57, como va 0 a 0 la falta, la visita tiene 4 y Urlingan tiene 2 ahí la tiene el zurdo de vuelta, la pica siguen el ataque siguen insistiendo cerca del arco tanto va el cántaro a la fuente abrió el marcador JJ muy buen gol Chile va a salir, está Chile, está Julián, está Ario y está Dylan. Ahora la tiene Julián la pelota, ahí está Ario, al lado de él, acá de este, este lado está Dylan, juega con Dylan. Dylan se escapa, tira al medio y es pelota para el local. Triangulito y así nos gusta. Las cosas de vuelta iguales a 5 minutos 23 con 4 faltas para la visita con dos para el local. La tiene JJ, se le va encima, el Chili lo aprieta. La pelota se va afuera. Es lateral. Del local con Dylan, Dylan que sale con Ario, está Julián mirándolo, Julián toma la pelota, se la pican para el Chili, que la pica, que la aguanta, la está aguantando la tira del taco para Julián, la pelota se va afuera, muy buena jugada y acá viene Federico, respiramos, Pedro. Uno a uno, empate, muy lindo, lindo gol, ¿eh? Lindo gol, lindo, lindo gol. gol, lindo gol de Urlingan, empata uno a 1, y, y yo el justo gol. estaba ahí aguardando pelota. Bueno, ahí está con la marca alta, sale Chile que es la que más resultado le da. Arco, dale, dale, a Ario. dale. dale. se la toca. Arco, arco. viene, viene! Oh, oh. por favor! ¡Por favor! ¡Qué bien que está jugando Triangulito! ¿Cómo nos gusta? Es que Burlingame es tierra de deportistas. ¡Vamos, vamos, chicos! Julián, Julián, ¿qué vas a hacer con la pelota la juega? Para el Chile. El Chile la aguanta, se la tira a Dylan. Quién metió el gol de Burlingame, sabes? No. Dylan puede, puede ser, ¿o ¿no? Puede que sea. No lo vi porque justo yo miraba. Un poco estaba en la cámara y un poco en el partido. yo fui, por ahí lo yo vi fui a buscar una pelota que estaba por ahí lo, por ahí. Vio, por ahí lo vio mejor el público que yo ya. y claro, porque eso están mirando ¿Quién me metió también. el gol de Burlingame? A, Burling. a ver, hagan sus apuestas Federico dice Dylan a ver, está Ario Ario tranquilo, eh tranquilo Ario, bien con la mano le dice, le dice Ario se agarra la cabeza Ario Ahí va de vuelta, acá está Dylan, la va a ir abriendo con Dylan, no de vuelta con el Chili, la dejan pasar para Julián. Ahí la tiene el Chili ¿no? de vuelta. Ahí está, la tiene uh, pero pegale, pegale como viene, dale. Alguien que le pegue. Bien, bien. Bien, bien. por lo menos lo manda afuera la pelota sigue en posesión de Triangulito Diario del otro lado, está con el Chili, no, el Chili bien. va a acercar, lo va a estar mirando, le dice, le hizo una seña. A Julián. Van con Dylan. Dylan va a intentar desbordar. No. La devuelve a Julián. Julián va a estar con Ario. Ario con el Chili. De vuelta. Anda para atrás tranquilo. Bien, bien, bien con el mono, con Dylan. Hay que salir de ahí. Bien. Se la cruza, mira qué pelota que le puso. dale, dale, dale. ¡Sí, Dylan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dale, ¡Ahí está! Bien, bien, bien, está bien, Mario. yo lo entiendo, tratan de tranquilizarse, por más del vértigo que provoca estar ganando 2 a 1, pero hay que seguir jugando, porque este es un equipo que juega sí, bien. Surdo, ¡Sí zurdo! ¡Sí zurdo! Lo lo ¡Sí zurdo! ¡Sí zurdo! ¡Ahí está Bilal. tira. Le tira. Oh. Ay, Interesante se le va, eh. bien, bien, bien, bien, pero no es falta, no es falta si le pega le pega la pelota y le rebota del cuerpo. Bueno, está bien. El juez se entiende que falta para mí, él le pega la pelota y la pelota le re... Está bien. Está bien. Hay que asentir lo que dice el juez. Sí, lo importante tranquila, tranquila, es el juez. Eh. Bueno, entonces estamos con Dylan, estamos con Ario, estamos con Julián, estamos con el zurdo, estamos con el mono y la pelota está en poder de JJ que sale desde atrás, la pica. Para verlo, pero el arquero está recontra atento. Esa con el mono esta noche me parece que no. El mono se la tira. La pelota se le va. A ver, a ver, a ver. Bien, a ver, bien, hay hacen. que jugarla ahí. Hay que, jugarla, hay que ahí. jugarla ahí. Hay que salir a apretar. Tranquilo. El segundo, bien. Bien. Pelota para Urlingan. Con la marca muy alta. Con la marca muy alta, ahí lo tenemos a Julián y Julián Conario. Muy bien, tira bombazo. ¡Oh! La pelota se va desviada del lado izquierdo del arco. Y estamos acá en el microestadio municipal, en Avenida Pedro Díaz, Pedro, Pedro Díaz 1550, de Orden a nuestra casa. Para mí, el Teatro del Futsal. Ajá. Lunes a la noche. Lunes a la noche, acá en el Teatro del Futsal. Lo vamos ya a bautizar, por supuesto. Mira qué hermosa cancha. Y el miércoles de vuelta acá. Y el, y el miércoles, así que saquen su, sus entradas, señores, vengan de frac. Vengan de frac a ver el futsal. La sub 21, los chicos de la tercera, cuarta y quinta, uh -huh. contra el club Cervantes. Buenísimo. Ahí la tiene el zurdo, el zurdo con Julián. Vuelve con el zurdo, la pica para arriba de la pelota en posesión. Ahí a marcar alto. Ojo. No. Bueno. Falta a favor de la visita. Van cuatro faltas a la visita, tres el local. El resultado hasta ahora, faltando dos minutos 43, es que va ganando el triangulito por dos a uno. Y la falta, cuatro iguales. En este momento, cuatro iguales. Tienes razón. Este es un tiro libre, peligroso siempre. El mono atento. Mañana tenemos que llevar a Coni al colegio. <risa> bueno, ¿qué más? Pero Emilio, ¿cómo está? Está mejor. Bueno. Tira. Peor el palo. La suerte a veces te tiene que acompañar. La suerte. No me la colgues la no pelota. No me la colgues la pelota porque no tenemos con qué bajarla. ¿Le preguntaste a los chicos hay con qué bajar una pelota? Se salva, se salva el triangulito. Un poquitito de Ahora, suerte también sale tenemos ario, que tener. La tira larga la pelota. Un poquitito de suerte también tenemos que tener. Lo dije, un poquitito. Bueno, Todo lo que no sea dentro del arco es pelota deviada, así que no es suerte. Da lo mismo técnicamente. A ver, conario, Ario, que pala, empala para el zurdo. La pelota sigue, se va. Y sigue con el partido y con esta historia. JJ en la mitad de la cancha decide para el otro lado. Que sí, Gustavo, a ver, está Pipo, Pipo con Ario. Se la saca muy bien. Ahora está Ario, está Pipo. Walter, está Homero. Walter, ayudo. Ayudo, dos. Pelotas. Y ahí está el zurdo también. ¿Sí? ahí va una y la otra para jugar bueno, aparecieron las pelotas juega <risa> hacia atrás, bien tira, trata de buscar Pipo, muy bien Pipo con Homero Homero con el zurdo Último, Homero dos minutos, de vuelta dos minutos. el zurdo con la empala la busca la domina chicos, muy bien la corta. Bien, bien, bien, bien. Están cortando y falta un minuto 47 para terminar este primer tiempo que va ganando el triangulito por 2 a 1 con 4 faltas. ¿Qué comemos? Iguales, no sé. ¿A dónde no, vamos? ¿Cómo que no? ¿A dónde vamos? Perdón. ¿A ¿Dónde ¿eh? vamos? Vamos de vuelta, ¿qué comemos? Hoy comemos canelones. ¿En dónde? En la sede del club. Dale, en la sede del club del triangulito. Esta noche dijimos, sí, Flaco, hagamos la completa. Ya que hacemos esto que tanto, tanto nos gusta. Terminemos la noche comiendo. ¿O qué se creen? Que somos un pueblito nosotros. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Ario? La dirección vos da de triangular. Schumann 540. Schumann Federico me dice Schumann 540. Bueno, está viendo Mati, el fotógrafo. Le mandamos un saludo muy Mati, grande. Mati, fotógrafo, le mandamos un saludo muy grande a todos y a todas. Las que les gusta ver estas transmisiones tan alocadas nuestras. Schumann 540, yo le digo, está abierto de noche para ir a comer. Ahí está, el chapa y manzana, ¿no es cierto? Sí. El chapa y manzana. Dale, oh, Homerito, ahí lo marca, ahí está el tate. Homero lo sigue como un perro, muy bien. Para todos lados tira, a media distancia, pero ahí justo le pega con la frente, baja la pelota. El chico de JJ y evita que la pelota sigue directo al arco, pero igual. Un minuto 10. Un minuto 10, minuto once. Igual el mono está muy atento. Homero con la posesión de la pelota va a sacar y se la va a dar a, a quién la picó. Muy bien, el zurdo. La pica. Sigue, la pelota se fue. Un minuto 05 para terminar el primer tiempo. Y todo bajo la atenta mirada de Dios de Maradona. Que tenemos ese hermoso póster que han puesto acá en el estadio municipal. Ojo, bien, el mono. Siempre ¡Bien! atento. El mono siempre atento, muy bien. La pelota en posesión de JJ del 17. Que la va a abrir hacia atrás con el 15. Vamos a ver qué hacen. Tiene buen dominio de pelota este chico. Es liviano. Mirada de J del ángulo abierto, pero. Y Tate, según el juez, le pone una falta. Cinco faltas. Cinco, los, dos, los, dos cinco. los dos equipos tienen cinco faltas. Faltan 46 segundos con tres para terminar este primer tiempo. Zulma, Zulma, Zulma. A ver qué pasa con este tiro. Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho. Pide tiempo JJ Pide tiempo JJ Intentarán alguna jugada armada Una cosa muy especial Algo tendrá que dijo Mira hoy traje la galera de Mago Dice y tengo esto para ustedes. Y saca un conejo blanco con unas orejas así Arrancan las trompetas Y el miércoles Trompetas también con la sub 21 Y el sábado con Connie Trompetas también y dale, y dale. no le metan presión, tropeta. Pobre chicos, pobres jugadores. Sí. vino a ver el partido rollo lo tenemos a rollo viendo el partido muy está es muy fácil, es muy fácil. Se, puso, se puso un buzo de un color que es muy fácil de distinguirlo se, el de color, color rosa pa, ahí, ahí está ahí está ya lo vi de... oh, un amigazo se acerca acá a la transmisión qué delegado papá qué delegado ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Acá eh? estamos bien. Acá ¿Estamos, estamos bien. Ahora te voy a mandar a comprar para comer, porque tengo hambre, así que vamos a comer el viejo acá. ¿eh? Dale, dale. Vamos a pacte, algo. No, tenemos que comer canelones. Sí, ¿Canelones? Allá en el club. Ah, vamos al club a comer. Sí, vamos Después del partido. Es de chapa, dale. Chapa, dale. Y y chapa y tono, A ver, ¿qué pasa? Si vamos... ganamos, si no. A ver, si ganamos, si no. pará, no se pasa Claro, no sea pájaro mal ¿viste? Está tranquilo, porrón. Bueno, Zulma, Quiricocho, todo, dale. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, el zurdo. En la jugada armada salen, la toque, se va afuera y quedan 44, 44 segundos. segundos. ¿Te dije 44 segundos? 44, ¿cuántos me dijiste? 44, ¿Jugale el 44. ¿Estás seguro que son cuántos me dijiste? 44. Ah, ¿En dónde comemos? ¿Cómo se llama la calle? ¡Bien! ¡Mal sacado! ¡Bien! Bueno, 42 ahora. Y bueno, ¿cuál, Schumann? Hay, ¿cuál hay Schumann? 42? 540. Schumann 540 es ahí donde vamos a comer esta noche. ¿Quieren venir? Vengan. Así Yo siempre le digo a la gente, así como está esa publicidad de la cerveza que te dice que vayas a tu restaurante favorito, yo le digo a la gente, en vez del restaurante favorito, vayan a su club favorito. Vuelvan a su club. Ayuden que los clubes necesitan. Hey, Mira como la para el chili, por favor. Espero que alguien haya sacado una foto de esa parada de pecho del Chile. La de vuelta, 33 segundos, 32, 31 segundos, la pelota sigue en movimiento, la tiene el zurdo, le pega a Homero, Homero con el Chile, que la vuelta para atrás, no con, con Ario, Ario con Julián, Ario con Julián, ah. Mentira, la pelota, se va por el costado derecho del palo, un metro, Sale con la mano muy fuerte. El de JJ la tira para afuera. 16 segundos, 9 para terminar el primer tiempo. iguales en 5 las faltas. 2 a 1. Está ganando el triangulito. Bien, vamos, vamos, vamos. Chili con la presión. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. Lo debía, no es falta, no es falta nada, nada. Bien. 5 segundos. Esto es así. En el futsal esto es así, se necesita rapidez, se necesita eh, agilidad, agilidad mental, estar concentrado, si te volvés loco, en la cancha fuiste. Fuiste, tiene que estar tranquilo. Más cuando está ganando tiene que estar tranquilo. El juez marca, dice que la pelota está en posesión de la visita, tan solo 5 segundos. Digo un bombazo. Pero en el palo de vuelta y se va afuera. 3 segundos, la tira para adelante para que la agarre el chili. No cae. Terminó. Terminó, terminó. terminó el primer tiempo. Gana Hurlingham 2 a 1. En cinco minutitos volvemos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Viendo la hora de Hurlingham, papá. Cinco minutos y vuelvo. Ustedes vayan afuera del teatro. Busquen algo, coman algo. Lo que tengan. ¿Qué tienen? Milanesa de pollo. ¿Quieren tener? tienen la Milanesa de Gaby? Bueno, cinco minutos estamos.